Había una vez una calaverita que venía del inframundo, ella se logró escapar del infierno en el año 1668, la calaverita andaba caminando por el mar, ...cuando de pronto a lo lejos vio a unos piratas navegando... Ma, ma, ma, ma. ...entonces se metió a su barco y les robó la espada... ...luego viajó en el tiempo a nuestro tiempo presente... ...y fue a visitar un panteón... ...donde con su espadita desenterró el cuerpo de una ancianita muerta... ...y se lo puso... ...después de eso la calaverita que ahora tenía la apariencia de una viejita... Se mete a trabajar de taxista, donde ahí se comía a los pasajeros. Por último, un día la cadaverita no se fija al cruzar una calle y termina arrollada por un tren y acaba en pedacitos en una fábrica de desechos. Algunos niños usaban su cabeza para jugar con ella mientras la pateaban y ella terminó sufriendo mucho. La moraleja de esta historia es que nadie sabemos el destino y que nuestras vidas pueden acabar de maneras terribles.